Corona, eh, vamos a ver si presentamos, ahí están los vehículos, sí. ahí están los vehículos eh, que vienen detrás en la caravana donde sí. eh, viene encabezando el Tesla. Míralo ahí, ese es el carro, ese es el carro, es el carro donde, donde, donde él viene. ¿Ese qué modelo es? Es el, el Tesla S. Eh, S. Eh, totalmente, totalmente ecológico, es un carro que acelera en 2,5 segundos de 0 a 100. Uh -huh. Oiga eso. Oiga eso, qué clase de vehículo es este. <risa> bueno. Impactante, bien, verdad. Bien, bien. Interesante. Ese, es eh, una manera de apoyar el medio. ¿Sabes claro, que Las designaciones que se han apoyar hecho. Apoyar las nuevas tecnologías. En medio ambiente dan una idea de por dónde anda el pensamiento del presidente entrante Luis Abinader, eh, porque en definitiva. Designar a gente con, mucho, con muchas condiciones, con mucha capacidad, con dista mucho del ministro que teníamos, que era un vendedor de agroquímicos. Correcto, hace o sea, mismo es Así es, Ahí hay imágenes entonces a la caravana, el presidente Luis Abinader eh, se traslada al Congreso Nacional donde se, era, en, será realizado, donde se está realizando la Asamblea Nacional. En ese vehículo modelo eh, Tesla, eh, modelo S, que es como bien apunta Amado también, este es un, un modelo diseñado cero como vehículo eléctrico con una arquitectura de alta resistencia y una batería montada en el suelo, lo que ofrece una increíble protección contra los impactos. Así, Así es. es que apoyo a este nuevo mecanismo, sistema eléctrico de vehículos que va en aumento aquí en República Dominicana y el mundo. Mírenlo ahí, qué hermoso vehículo Tesla. Eh, continuamos con nuestros panelistas y agradecemos a Vladimir García, que estuvo vía <risa> Skype. Vladimir García creo que tendrá que desconectarse por un rato o va a continuar con nosotros. Bueno, la